Muy buenos días. Reciban todas las personas que nos están observando en estos momentos de diferentes latitudes. Este, mi nombre es Fernando Bermúdez. Yo trabajo en la Universidad de Costa Rica en la sede del Caribe. Y a todas Soy las parte personas de los que organizadores estamos desarrollando esta actividad y la intención del día de hoy es poder trabajar en función de algo que hemos planteado en el marco de este segundo encuentro de educación ambiental, que es una mesa de trabajo. En este caso, nos hemos planteado invitar a diferentes personas de América Latina, bueno, de Centroamérica y también acá de Costa Rica, para reflexionar en torno a los retos de la cooperación centroamericana para la educación ambiental. En este sentido, eh, las mesas de trabajo buscan eh, generar un diálogo crítico entre las personas participantes en miras de poder lograr decantar una propuesta de trabajo hacia el futuro, que es el reto que nos, nos tiene hoy acá, y en el caso de la mesa eh, de retos de la cooperación centroamericana en educación, eh, para la educación ambiental, se tendrá la participación de diferentes personas que desarrollen actualmente iniciativas de educación ambiental. Los objetivos ya. específicos que nos hemos planteado serían conocer experiencias y sus principales retos en el área de educación ambiental y plantear un objetivo común. Básicamente la, la intención de lo que tenemos a continuación, ¿verdad? Sería que cada participante o las personas que nos acompañan hagan una presentación de más o menos 15, 10 minutos, perdón y este, poder exponer un poco ¿verdad? las experiencias, y posteriormente habría, veríamos lo que en las redes sociales nos estén preguntando o consultando, y plantearíamos posteriormente una pregunta generadora para los ponentes eh, y participantes, ¿verdad? ¿Qué nos une y qué acciones conjuntas podemos plantear a futuro? Sería una pregunta generadora que retomaremos más adelante, y posterior eh, cada uno tendrá una oportunidad de poder este, desarrollar sus posturas. Hoy nos acompañan varios actores importantes, entre ellos el ingeniero Jason Chavarría, él es ingeniero forestal, eh, trabaja en el área de conservación tortuguero y es el encargado del programa de educación ambiental del área de conservación tortuguero. También nos acompaña este, el máster Manrique Arguedas. Él ha estado con nosotros durante estos días anteriores. Él es coordinador de la Unidad de Acción Ambiental de la Universidad Earth y coordinador de la Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles. También nos va a acompañar este, la licenciada Gerlin Salazar de la Universidad de Costa Rica y también perteneciente a Redis. Y... Estoy yo también moderando. En el caso de los compañeros de Nicaragua, que les extendimos una invitación, este de la universidad, este, de la universidad, perdón, de la Universidad Nacional de Ingeniería, correcto, el señor Guillermo Salazar, que puede ser que se nos esté uniendo más adelante, y también la señora Larisa Corsa, directora del programa de investigación, estudios nacionales y servicios de ambiente, del ambiente, también de la misma universidad. Entonces, este, sin más preámbulo y, bueno, continuando con la actividad, le, do, le cedo la palabra al señor Manrique Argueas para que nos haga una exposición sobre las experiencias que han ellos han estado desarrollando. Ok, eh, tal vez, Fernando, que, que, bueno, eh, a como definimos con Jerling, Jerling iba a iniciar eh, un, un poco eh, nuestra disertación y eh, quizás introducirla eh, con Yerlin y otros compañeros de 16 instituciones de educación superior, incluyendo Lina, eh, hemos estado trabajando eh, con la red costarricense de instituciones educativas sostenibles, eh, varios eh, temas relacionados a la ambientalización en los campus universitarios desde hace ya 10, más de 10 años, vamos para 11 años ya de estar trabajando en esto, y hemos desarrollado una serie de acciones, eh, en procura de buscar nuestro objetivo, ¿verdad? que es la armonización de esos campos universitarios en torno a la sostenibilidad ambiental y poder incidir también en las comunidades vecinas eh, y los grupos de interés, públicos de interés eh, internos, como son nuestros propios estudiantes, nuestros funcionarios. Así que, Gerling, tal vez si eh, inicias vos eh, esa ruta que hemos definido en Redies y, y luego continúo yo con, con las otras acciones que hemos eh, hecho en torno a la unión de, a, a, a los esfuerzos de la unión mesoamericana, ¿verdad? A, a través de la a, alianza mesoamericana que somos. Muchas gracias a Manrique y a los organizadores de este evento que permiten tener estos espacios de reflexión y tal vez comentarles que desde Redias hemos tenido pues esta... Eh, interesante aventura que ha sido tratar de contactarnos con todos los encargados ambientales de universidades público-privadas en nuestro país con una orientación de poder este, asumir de una mejor manera la responsabilidad que nos corresponda a las instituciones de educación superior en eh, los temas que competen a la gestión ambiental y bueno y ahora el trabajo también lo hemos ampliado al tema de los objetivos de desarrollo sostenible que es la la nueva bandera que, que nos engloba en todas estas acciones. Pues como decía Manrique, soy de, de las eh, representantes que desde el puro inicio, tal vez en, en 2009, 2010, que inició esta aventura, pues participo con el equipo, el equipo ha sido súper dinámico, interactivo, eh, cuenta con representación, como decía Manrique, de 18 instituciones público-privadas de nuestro país, y entre ellas también tenemos algunas Organizaciones como el CONARE, que tal vez no es siempre el Consejo Nacional de Rectores, que no es una institución de educación como tal, pero es nuestra institución rectora en materia este, de educación pública, educación superior pública. Hay alianzas con organizaciones súper interesantes como lo es este, Vical, que es una empresa que se dedica pues, al tema de... Del vidrio aquí en Costa Rica, con proyectos con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, este y luego con algunas ONGs particulares en el tema de, de gestión de residuos o de gestión de buenas prácticas ambientales en el hogar. Entonces, estos espacios nos han sido pues súper enriquecedores. Eh, la idea de Redia siempre ha sido ser una plataforma de cooperación entre las buenas experiencias que podemos tener algunas instituciones y cómo poder llevarlas a replicar a otras organizaciones eh, con el fin de mejorar nuestro desempeño ambiental, con el fin de incidir eh, de alguna manera en este importante rol que tenemos, ¿verdad?, de, de formación de la educación superior de nuestro país y, y profesionales que luego se van a venir a desempeñar en tantos espacios que… Que con esta semillita, el tema ambiental, pues eh, la idea es que logren, logremos tener un mayor impacto. Eh, es una responsabilidad bastante enorme, ¿verdad? Entonces, la red tiene como misión poder ofrecer esos espacios de cooperación, de intercambio, de promoción y de ejecución de acciones conjuntas para la sostenibilidad de los campus. Y bueno, todo esto inició en el 2010 cuando se hizo pues, la, la firma de un convenio de cooperación entre todas las instituciones y después de esa firma de convenio lo que se generó fue el primer foro de gestión ambiental y a la fecha pudimos desarrollar seis foros nacionales en esta temática eh, y con el tema virtual ahora, con, con la situación del, de, de la pandemia, pues hemos organizado muchos eventos en carácter virtual con la idea de reunir a, a estos eh, interesados en tema ambiental de las organizaciones y cómo promoverlo desde, nuestro, desde nuestras organizaciones. Entonces, desde ese primer foro, la verdad que cada dos años habíamos organizado pues, un foro presencial con alta participación ...de diferentes miembros de, la, de las comunidades universitarias. Eh, también hemos tenido actividades a nivel regional, eh, más como orientadas a ejercicios de sensibilización a la comunidad local, ¿verdad? Y como un aporte que de por sí nuestras instituciones están llamadas a hacer por medio, por, por medio de estos ejercicios de sensibilización en 2011... Eh, Redi eh, se adhiere a la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sostenibilidad y el Ambiente, esta adhesión ha permitido, nos ha permitido tener contacto con experiencias a nivel iberoamericano en el tema de incorporación de la dimensión ambiental en el quehacer universitario, desde, ¿verdad? Las experiencias son tan diversas, al igual que en nuestro país, que hay oficinas ambientales, hay docentes que, que ejercen esta vinculación del tema de la dimensión ambiental en su quehacer académico, en, desde el área de, de proyectos, en fin, pero compartimos todos esta... esta estas ganas, ¿verdad?, de poder tener campos sustentables, sustentables y sostenibles. Entonces, esa alianza nos ha permitido también tener eh, contacto con organizaciones de alto nivel, como la, lo es la, la PENUMA y otros espacios en donde hemos sido miembros de ejercicios de investigación, que, que ya Manrique podrá referirse. En el 2014 eh, fue cuando eh, oficialmente tuvimos una plataforma de indicadores, la red eh, a nivel nacional lo que pretende es promover buenas prácticas. Nosotros no somos un espacio de, de ranking o de competencia entre instituciones, pero sí establecemos una serie de indicadores que debemos monitorear. Y, y esta experiencia de indicadores lo que ha permitido es que cada universidad establezca cómo mejorar su desempeño ambiental. Tenemos indicadores en diferentes áreas, este... Por ejemplo, el área del recurso hídrico, el área de gestión de insumos, el área de gestión de residuos, gestión del agua, energía, carbono, neutralidad. Entonces, dentro de la red sugerimos una serie de indicadores que hay que monitorear a nivel de gestión eh, y que debemos estar monitoreando cualquier institución que quiera mejorar su desempeño ambiental. Entonces, eh, esto ha sido una forma para que las instituciones miembros vayan auto midiendo su desempeño ambiental porque como les mencionaba, no, la idea no es generar una competencia, entonces acá además de las eh, instituciones de educación superior tenemos al Instituto Nacional de Aprendizaje, el, el, el más fuerte instituto de formación técnica que tenemos en nuestro país y que realmente es ejemplo en materia ambiental también, entonces lo que hacemos es que cada institución va monitoreando automonitoreando cómo van sus indicadores, en muchos casos ha logrado que las organizaciones por primera vez se acerquen a temas ambientales porque tal vez no todas las organizaciones tienen una unidad ambiental o un gestor ambiental como tal. Esto se le puede recargar a una persona eh, administrativa 100% o encargado del área estudiantil. O encargado de la, del tema de salud ocupacional. Lo importante acá es que de parte de estos indicadores también pedimos una política ambiental y un plan, ¿verdad? Entonces eso como que le da el respaldo necesario para empezar a trabajar en estos temas. También no, no se fuerza a nadie, sino que aquí va a un paso autogestionado. Lo importante es que tengan en mente cuáles son esos indicadores que queremos medir. Y bueno, después de, de ese avance desde 2014 a la fecha, hemos ido monitoreando estos indicadores y, y en una presentación que tuvimos en este espacio en la semana, durante esta semana, vimos el grado de avance que tenemos en estos indicadores, lo cual ha sido muy muy motivante, muy positivo, porque quiere decir que estas instituciones han incorporado el tema ambiental en su quehacer y lo van monitoreando. Y, y para finalizar mi participación y cederle a Manrique más el, el espacio para que converse sobre estas alianzas, en 2016, eh, como parte del trabajo de la red, generamos una publicación de las buenas prácticas ambientales, de las principales buenas prácticas ambientales que tenía cada institución. Eh, ese manualito fue organizado en el marco de la celebración del año eh, por la madre tierra que fue definido por el consejo nacional de rectores entonces ahí eh, motivamos este tema y generamos este insumo para que sea de referencia en espacios como este u otros para que puedan consultar y contactar a las instituciones con sus principales prácticas ambientales y Siendo así, le cedo la palabra a Manrique para que amplíe sobre el tema de alianzas. Ando, como lo decía, desde el año 2011, cuando iniciamos la primera alianza eh, con eh, Ariusa, que es la a, Alianza Iberoamericana de Redes por la Sustentabilidad y el Ambiente. Fue eh, así como eh, desde ese momento eh, hemos tenido eh, el contacto con, con este grupo de universidades, más de 400 adheridas a, a, a las diferentes redes en sus países, porque igual que redes que con, en la que confluyen eh, 16 instituciones, eh, hay eh, países que tienen hasta dos redes y que eh, esto permite entonces generar una multiplicidad de las decisiones que se tomen en, en, en Ariosa y que nos permite entonces eh, ir trabajando algunos elementos de investigación, como, eh, como ha sucedido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde en el 2018 hicimos, hicimos una una publicación de un diagnóstico, bueno, no, no, está, no fue publicado, fue un estudio, pero está en nuestra página web de Redes eh, que es www.redis.cr, eh, y eh, ese estudio fue el primero en el país acerca de eh, cómo estaban aplicando las instituciones de educación superior costarricense, las... Eh, eh, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concordancia al alcance o, o, o vislumbrar la Agenda 2030. Eh, pero también eh, algo que nos pasó eh, eh, es, es que hemos trabajado ya con instituciones de Centroamérica a través eh, y con la coordinación de la Universidad de San Carlos, que fue el promotor en este momento en Guatemala, eh, de un encuentro, y ese encuentro a través de un foro mesoamericano eh, de cambio climático. Ese foro, eh, primer foro mesoamericano, eh, for, se denominó primer foro universitario mesoamericano de cambio climático. En ese acudimos eh, las, redes de, las redes de de Costa Rica, eh, en función de, de las instituciones costarricenses, un servidor, pero también estuvo la gente, eh, la, la gente de Red FIA, que fue la red eh, anfitriona en este momento, la red de, de universidades de eh, Guatemala y la red Raudo también, que es eh, la red ambiental de universidades dominicanas. Eh, Raudo estuvo también ahí. Eh, estuvo también RAUS, la red eh, la red eh, nicaragüense también de universidades, red nicaragüense de ambiente y sustentabilidad, como se le denomina. Eh, en fin, vimos también otras eh, instituciones, ANUYES eh, en México, también la eh, red, eh, que es, en ese momento estaba liderada por doña Silvia Guadalupe Ramos, eh, que es, eh, es directora del Instituto de Cambio Climático en Chiapas, en la Universidad de Chiapas, eh, y también algunos representantes de la Universidad de El Salvador y Panamá. Eh, bueno, eso, eh, ese, ese foro mesoamericano concluyó en un acuerdo de creación de esta alianza mesoamericana de universidades por la sustentabilidad del ambiente, cuyo propósito era eh, eh, potencializar la investigación en cambio climático y gestión de riesgos en las instituciones de educación superior y centros de investigación de Mesoamérica. Y también eh, articular la labor que las eh, instituciones de educación superior o IES eh, y centros de investigación han coayudado fuertemente para eh, lograr la Agenda eh, 2030 y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, además de articular esfuerzos de investigación, información eh, de recursos humanos. Eh, después de este foro, eh, hemos conformado algunas acciones específicas eh, en torno a a esos procesos en las universidades, sin embargo, ha sido de muy, muy, muy lentamente. Eh, generamos un segundo foro mesoamericano eh, y ese se realizó en Honduras y de ahí se creó un grupo de investigación que presentamos una propuesta eh, a, a, a la Agencia de Cooperación Española, pero no, no tuvo voz eh, en ese momento, no, no, no, no tuvo aval más bien eh, y eh, no pudimos realizar eh, el proyecto que teníamos en ese momento. Eh, esto nos ha dado pie a nosotros a pensar eh, porque eh, después de esa actividad también hemos, hemos hecho algunos otros, a, a, a otros acercamientos sin embargo, nos ha costado mucho trabajar con, con universidades eh, centroamericanas. Eh, hay mucha um, anuencia de parte de las universidades en, en México. Hay anuencia también eh, eh, con las universidades de, de Guatemala, desde nuestra parte eh, también. Y hemos enlazado esfuerzos, pero de manera más... Eh, eh, individual con las universidades del Salvador y de Nicaragua, permitiendo entonces eh, exponer experiencias y generar eh, algunos posibles eh, trabajos, eh, pero que han sido muy puntuales a lo largo de estos ya eh, que cuatro años eh, que ha tenido esta alianza mesoamericana eh, recordar tal vez que se me olvidó mm. mencionar que esta alianza mesoamericana también parte de lo que era la red de formación ambiental eh, de los ministros de ambiente de, eh, de, de América, de América Latina, eh, y eh, dirigidos por ONU Ambiente, ¿verdad? o PENUMA. Y por lo tanto, entonces, estos representantes como don, don Germán. Eh, de la red FIA de Guatemala y don Orlando eh, Sainz de la eh, UTCA, de, lo, de la Universidad eh, de Ciencias Aplicadas de Colombia, había que conformaron desde hace mucho rato eh, eh, esta red de formación ambiental y en sus países han replicado estos cambios, eh, estos cambios, no, estas redes, se han con con estas redes a lo largo de todos estos años. Es por eso que tal vez Red FIA en Guatemala inició y, y, y colaboró desde un principio con la creación de esta red, eh, esta alianza mesoamericana. Sin embargo, como les digo, hemos tenido acercamientos individuales, eh, pero eh, ha sido difícil conjuntarnos y, y tener un norte específico eh, por falta de recursos, eh, por falta de financiamiento, sí, eh, también por falta inclusive, yo diría que inclusive de interés eh, de algunas eh, instituciones y sobre todo lo que hablábamos hace unos días atrás de la, del compromiso que puedan ejercer las autoridades en las universidades, eh, que esto es vital para conformar eh, y liderar estas alianzas. De, de forma que eh, esto nos permita a nosotros eh, ya generar vínculos más estrechos que, que lleven a, a productos concretos a nivel centroamericano. Sin embargo, como les digo, han, han existido estos esfuerzos, existe la posibilidad de, de desarrollar eh, algo más que lo que hemos hecho, ¿verdad? Pero nos falta todavía, ¿verdad?, eh, más empuje y quizás acá, eh, bueno, una de las cosas que yo noto también es el empeño que podamos tener en cada uno, el, el liderazgo que se pueda ejercer en cada uno de los países, pero sí hemos reconocido el trabajo que se ha hecho y reconocemos el trabajo que se ha hecho en Centroamérica. En, en, el, en los temas de ambientalización a través de redes y para ir terminando mi, mi esta parte de, del espacio, eh, es que eh, hemos también trabajado en redes eh, con temas de, ambientaliza de ambientalización en las universidades y esto también se hizo a través de un diagnóstico que tenemos que en el año eh, 2019 concluimos eh, y no lo hicimos solo en, la red en las universidades que conforman redes, sino en 25 instituciones de educación eh, de Costa Rica. Y lo que concluimos en, ese, en esa investigación fue que las instituciones de educación superior que han trabajado a la par de Redies y que han venido eh, esforzándose en tener su política ambiental e indicadores, eh, tienen un mayor desempeño ambiental, al, hablando al menos cual, cuantitativamente al desarrollar el, eh, la encuesta que pasamos y generar ya el las conclusiones, nos dimos cuenta que el desempeño ambiental de estas instituciones en redes es superior a otras que no son eh, parte de la red. Eso nos permite entonces concluir que estas alianzas son eh, necesarias eh, para poder eh, tener un mayor desempeño ambiental en las instituciones de educación superior costarricenses, pero que también a través del esfuerzo conjunto, eh, el trabajo conjunto, podemos lograr eh, desarrollar eh, mejor las cosas que individualmente. Así que eh, si algo nos ha enseñado Redis es que algunos van más adelante, otros van más atrás, pero que todos de manera conjunta podemos ir trabajando en esos procesos de educación ambiental, en los procesos de ambientalización de los campus universitarios, en, en generar proyectos conjuntos. Así que eh, nuestra motivación es esa, precisamente, eh, trabajar conjuntamente y no duplicar esfuerzos donde ya existen, ¿verdad? Y así más bien aprender del el, el ejemplo de otros para poder mejorar nosotros individualmente en nuestros, en, en nuestros campos universitarios. Muchísimas gracias, eh, don Manrique y Gerling por este tan importante recuento de, de acciones, actividades, ¿verdad?, que se han hecho y esfuerzos muy importantes y significativos. Este, se nos unió el compañero Guillermo Salazar él es este, coordinador de PROAP de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Ingeniería. Lo tenemos como un invitado para el desarrollo de esta, de esta actividad y también se nos unió el compañero Sebastián Miranda de Lina. Él es parte de los organizadores de este, este segundo encuentro en la región Wetar Caribe. Y este, queríamos justamente ahora, bueno, darle el pase al compañero Jason Chavarría del área de conservación Tortuguero que nos, que nos acompaña y posteriormente pasaríamos con este, el señor Guillermo Salazar de Nicaragua para poder continuar con las presentaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días eh, a todos y, y a todas. Eh, muy agradecidos por, por este espacio y contarles un poco desde la parte institucional que se ha venido haciendo bueno este pertenecemos al al, al MINAE, el Sinac y este somos el área de conservación tortuguero nuestras eh, en nuestros límites geográficos eh, son pocos poco y, y una parte de zarapiquí entonces trabajamos eh, en estos lugares trabajamos y hacemos esfuerzos para eh, en, en temas de educación ambiental dentro del área de conservación tortuguero tenemos ocho áreas silvestres protegidas en estas áreas silvestres protegidas en dos de ellas contamos con personal encargado de, de realizar actividades y esfuerzos en educación ambiental y este, una de ellas es barra del colorado el Refugio Nacional de Vida Silvestre, Var del Colorado, donde ahí eh, la, los, los esfuerzos son guiados a la conservación de los recursos naturales, donde se capacitan a los, a los jóvenes, donde se tiene un grupo eh, de trabajo es, eh, eh, de jóvenes, que los cuales participan en conteos de aves, eh, participan en, en sentinelas. Eh, por decirlo así, de la vida silvestre, si ven algo, eh, nos comunican. De igual forma, eh, contamos con, con eh, un programa que se llama Capacitando Capacitadores, eso este, tenemos a los, a los profesores eh, de, la, de, la, de la educación formal, entonces llevamos a los profesores eh, dos o tres días, los capacitamos, les enseñamos, les damos herramientas, cómo es que se trabaja con sus grupos y entonces ellos se encargan de ir a sus grupos y ahí trabajar. Entonces, esto es un esfuerzo que se ha venido haciendo durante muchos años y recordarles que el CINAC desde el 98 se está trabajando en educación ambiental y a través del tiempo hemos venido acoplando muchas ideas y objetivos estratégicos dentro de nuestros trabajos. Entonces, desde, la, desde el refugio de Barral Colorado se generan estas acciones igual se trabaja con las comunidades con las asociaciones en busca de la protección de los recursos naturales eh, de igual forma tenemos eh, en el parque nacional tortuguero eh, tenemos eh, una compañera encargada del programa de educación ambiental de que, que realiza acciones eh, Ahorita, digamos, uno de los temas focales que tenemos es, es la convivencia de felinos. Eh, sabemos que Tortuguero es, es rica en felinos, eh, tenemos presencia y hemos tenido algunos conflictos con humanos, con, con sus animales domésticos. Entonces, por ahí generamos acciones junto con otras organizaciones. Cabe destacar que en Tortuguero eh, tenemos varias ONGs las cuales nos, nos colaboran y nos ayudan entonces eh, tenemos muchos aliados por ejemplo eh, Asbo la STC Tortulove son eh, ONGs que nos echan la mano por así decirlo en diferentes actividades entonces eh, de igual forma tenemos manejos de residuos sólidos que se que se tratan dentro del pueblo de Tortuguero eh, Incentivamos actividades de limpieza de playa ya cuando se acerca la temporada de anidación de, la, de las tortugas. Entonces, eh, desde, desde dentro de las áreas silvestres protegidas, tenemos eh, estas eh, estos trabajos. Ahora, fuera de las áreas silvestres protegidas, eh, nos enfocamos mucho en el trabajo con los niños. Tenemos desde SINAC, se tiene un convenio con el MEP, Ministerio de Educación Pública, donde trabajamos con, eh, con ellos, con los niños, con los, eh, con los jóvenes, desde de campañas de siembra de árboles, eh, manejo de residuos sólidos. Eh, hace un tiempo teníamos eh, un reinado ecológico, por ejemplo. Ese reinado ecológico nos llevó a tener datos súper importantes de recolección de residuos sólidos donde se hacía toda una estrategia con todas las comunidades con todas las escuelas de la zona y así junto con el sinac este teníamos eh, llevábamos hasta un festival eh, ambiental que se llamaba reinado ecológico entonces de esos son fuera de las áreas silvestres protegidas de igual forma tenemos convenios con la municipalidad de pocosí de Guásimo eh, con Cruz Roja Fuerza Pública Escuela Nacional de Policías entonces guiamos nuestros esfuerzos bajo estos módulos o estos ejes temáticos para la conservación de los de los recursos naturales para el manejo de residuos sólidos para la protección de los humedales de, de cuencas hidrográficas y así vamos eh, canalizando nuestras actividades bajo bajo todo bajo toda esta estructura y bajo el marco de la educación ambiental y así su, sucesivamente hemos venido trabajando eh, eh, en campañas de, de, de siembra de árboles por, por mencionar algunas de las actividades con colegios tenemos eh, con los colegios de, de, de, de, de la zona entonces ahí nos, nos organizamos ahorita y pues sé que para todos ha sido un, un reto muy grande todo este asunto de la virtualidad, pero ahí nos, también nos hemos ido acoplando a lo, a lo que la ciudadanía necesita, porque también tenemos la educación no formal. Esta educación no formal la atendemos, atendemos eh, grupos organizados, eh, eh, se organiza una, una comunidad y necesita apoyo y ahí buscamos la manera siempre buscamos la manera de, de, de llegar y cumplir nuestros objetivos de conservación y, y manejo de los recursos naturales entonces eso es un poco de, de, de, del resumen de lo que de lo que acontece en nuestro día desde el área de conservación tortuguero eh, tenemos eh, muchas actividades tenemos muchos muchas ganas de, de, de seguir y entonces eh, siempre incentivando a la, a la, a la, a la población que, que, que nos tome en cuenta que, que juntos vamos a, a trabajar y algo muy importante que mencionaba eh, manrique ahora era una unidad eh, eh, la unidad entre instituciones la unidad entre organizaciones eh, optimizamos más los recursos y eso es algo muy importante que creo que debería salir de, de, de, de esta mesa de trabajo un, crear un, un grupo que, que logremos trabajar juntos y así cumplir los objetivos que, que, que nos vamos a trazar eh, de mi parte eso es la, un resumen de lo, de lo que tenemos Muchísimas gracias, Jason, por esta exposición de tan importante labor que realmente desarrolla el área de conservación tortuguero en el sector del Caribe Norte. Este, Recordemos, ¿verdad?, que el área de conservación tiene frontera con Nicaragua, justamente, y eso nos nos lleva a este nuestro siguiente expositor, un invitado que tenemos de la Universidad Nacional de Ingeniería. Este, el señor Guillermo Salazar, al cual le doy la, la más cordial bienvenida, y también este, el paso de la palabra para que nos pueda exponer un poco el trabajo que han venido desarrollando desde ahí. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias Fernando y cada uno de los que están presentes en la sala. Eh, me ha pedido la ingeniera Larissa Corsac apoyarla en este sentido, debido a que el, ella iba a participar como, programa, como parte del programa de investigación, estudios nacionales y servicios del ambiente. Nosotros, en la Vicerrectoría de Investigación, eh, este programa es que, es que, se, que se llama PIENSA atiende todos los proyectos relacionados al tema de ambiente. Eh, tenemos cuatro laboratorios en, en calidad del aire, calidad del agua en, y, y, y, y otros dos más relacionados al tema de, de abordar proyectos que estén enfocados al, a dar resolución a las problemáticas en, en lo relacionado al ambiente. Aquí quiero destacar eh, también un poco el, que el, el programa como tal se ha dedicado más al tema de formación y también temas y proyectos de desarrollo, prácticamente con la FAO, con, con aliados estratégicos en, en los cuales se ha colaborado en, en zonas donde, donde no se tiene tanto acceso a, a, a alta tecnología en temas de filtros del agua, y se han desarrollado también cursos de de posgrado en temas de derecho ambiental, gestión ambiental, cambio climático, y, y, y, y también se han trabajado con, con redes a nivel, a nivel regional con el tema del agua. Como ustedes saben, el tema del, del, de los niveles del arsénico en, en la zona, se ha, se ha trabajado también un programa con, con LUPOLI, en, en el cual se ha obtenido un, un premio eh, a nivel internacional, en, el tema del poder controlar, eh, poder eh, eh, el, el, el arsénico eh, del tema del agua. Quiero destacar que además otros de los laboratorios, el, el laboratorio de microbiología y el laboratorio de calidad del aire también están enfocados a, a trabajar proyectos, la mayor parte son de desarrollo. Y en el caso mío, que prácticamente yo, yo coordino el programa de acompañamiento a proyectos de investigación, desarrollo e innovación, a partir del año 2016, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y desde la Universidad Nacional de Ingeniería se han destinado unos fondos para proyectos de investigación e innovación y quiero destacar aquí que también hemos tenido participación en el área del ambiente, con, con proyectos pues, que se han destacado en temas de biotecnología eh, y, y recientemente pues, tenemos un proyecto eh, que está vinculado al crecimiento urbano, cli cambio climático y su implicación en la disponibilidad hídrica de Managua. Como, como bien sabemos, eh, bueno, cada, cada vez hay, existe una mayor demanda del, de este vital líquido y, y, y en ese sentido también eh, se, ha, se ha priorizado. Quiero destacar que, el, que existe un, un fondo para, para proyectos de investigación e innovación, en este caso alrededor de 4.000 a 5.000 dólares. Y como lo comentaban otros compañeros, vemos esto como una oportunidad y también como el, el espacio para identificar las principales problemáticas de la región en los cuales podamos apalancar a través de estos proyectos donde se tiene una, una partida presupuestaria no alta, pero sí considero bueno, eh, eh, es eh, es mesurable, pues, porque podemos participar a nivel regional. Ahorita, recientemente, se acaban de aprobar los proyectos de la corte 2021-2022, en los cuales tenemos un par de proyectos relacionados al área del ambiente. Tenemos nueve áreas de investigación, nueve áreas estratégicas que están definidas dentro de la universidad y ambiente es una de ellas. Quiero destacar que también se, se, tenemos una comisión a nivel, a nivel eh, de la institución que trabaja el, el tema de reciclado, el, el, el tema de economía circular, y, y se ha trabajado por el, el tema de poder concientizar también a la comunidad universitaria sobre la importancia pues, de poder reciclar, de poder reutilizar, y, y todo lo relacionado al tema de evitar este impacto pues, negativo al ambiente, generalmente por, el, por efecto humano. Quiero destacar que también eh, estaría muy interesado a nivel a nivel de, de, de la institución, participar de esta iniciativa a nivel regional, con el objetivo también de ver oportunidades en, la, en las cuales nuestros investigadores, nuestros staff de investigadores que, que, tiene la, que tiene la institución a través de uno de los programas es el PIENSA, otro también tenemos un centro de producción más limpia, que trabaja también el tema del ambiente, todo lo relacionado a procesos de mejora, dentro de la industria, en los procesos productivos para, para, para la reducción de desperdicios del impacto al ambiente y estaríamos interesados en ver de qué manera poder vincularlos. También tenemos una facultad de ingeniería química que ha trabajado mucho el tema del ambiente, de, de, de proyectos de impacto ambiental y relacionado también el tema de la gestión ambiental y estaríamos interesados en ver la posibilidad y ver también, identificar oportunidades, ya sean para los proyectos al... Eh, los que hasta la fecha eh, ya tienen financiamiento y verlo como una oportunidad como contraparte y precisamente pues para la, para la corte que está siendo financiada que el próximo mes pues ya se va a conocer el, el listado de los proyectos que se le van a garantizar financiamiento esto normalmente la institución lo tiene anualmente es decir, el próximo año 2022-2023 eh, se va a garantizar, son alrededor de 10, por, de 10 proyectos en, en el área de ambiente para para la Corte 2021-2022 tenemos alrededor de dos proyectos en temas de impacto eh, relacionados al área del ambiente y son alrededor como unos 10 mil dólares alrededor. Pero considero pues la importancia de, de, de estos espacios que le comentaba y le agradezco personalmente a Cintia, a Fernando Bermuda, por el espacio que nos dan como institución, porque veo que el crear sinergia creo que es uno de los, de los efectos que deberían como de generar. Eh, hay un sistema de integración centroamericana que, que están todos los vicerrectores de investigación, eh, de las universidades públicas, las, las 23 universidades públicas. Y creo que espacio como esto eh, se debería un poco de, de, de maximizar, porque el objetivo de, los pocos recursos que de, tienen programas, centros de investigación se pueden destinar para resolver problemas más puntuales de la sociedad bueno, de la sociedad y principalmente pues, que estar enfocada al tema del ambiente y también con los objetivos de desarrollo sostenible, que está también vinculado al tema del ambiente, y ver la posibilidad eh, de, de dejar la parte protocolaria, porque sabemos que eso a veces son los que nos atrasan en las instituciones públicas. Y, y el objetivo pues de participar de esta iniciativa es poder crear sinergia con ustedes, desde directamente que están organizando este evento, y ver la posibilidad de, de, de, de, de presentar, eh, estos proyectos de investigación como contraparte de cualquier gestión que se pueda realizar a nivel regional o bien con algunos programas como el programa Horizonte Europa que también están abiertos ahorita los, los programas de, para proyectos de investigación y que creemos que podemos eh, aportar un granito de arena a esta iniciativa que ustedes tienen a nivel regional. Muchas gracias, Fernando y todo el equipo. Muchísimas gracias Guillermo por esta, esta exposición del, de la situación, digamos, que está manejando la Universidad Nacional de Ingeniería, definitivamente me parece que hay algunos ejes de trabajo fundamentales, residuos, cambio climático, Este me parece que son temas que definitivamente, bueno, hemos abordado, de hecho si no ha podido ver las anteriores, lo invito también y a todas las personas que nos están viendo, ver las exposiciones de los días anteriores que han sido jornadas este, bastante enriquecedoras, digamos, sobre el trabajo que se ha venido haciendo y en función de esto, este, me parece que efectivamente coincidimos en ejes de trabajo para el desarrollo de posibles alianzas este, considero importante recalcar la participación, digamos, del compañero de Nicaragua en función de que efectivamente el tema protocolario, como lo estaba bien mencionando él es algo que nosotros, y lo hemos hablado ¿verdad? anteriormente en el encuentro, de asumir la responsabilidad, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, yo este, puedo y me comprometo como parte, digamos, de este desarrollo de la actividad, ¿verdad? A asumir un nivel de responsabilidad en torno a buscar a las instancias, en este caso, por ejemplo, a la Vicerrectoría de Investigación, para poder potenciar efectivamente, o iniciar con la idea de potenciar cómo podemos darle continuidad a lo que ya Manrique nos comentaba, ¿verdad? Este de, estamos hablando de que ya hubo inicialmente, ¿verdad? Un primer foro de universidades sobre cambio climático, después hubo un segundo foro mesoamericano en Honduras. ¿por qué no pensar de que podríamos lograr eventualmente y en función de esto también que estaba planteando el compañero con relación a los fondos y las posibilidades dentro del dentro del SICA de buscar el apoyo, digamos, para este, una estructuración? Sin embargo, eso vamos a decantarlo un poco más adelante y le doy el pase al compañero Sebastián Miranda, que nos acompaña de Lina, de la región Huetar Caribe, él es profesor de gestión ambiental, este, Sebas. Bueno, muy buenos días, tengan todos y todas, este, un placer estar compartiendo también la mesa con, con todos los, los compañeros y las compañeras de acá. Eh, de mi parte solo quería intervenir brevemente en relación al trabajo que ha venido haciendo Lina en la parte, de, de la parte ambiental, pues considero que, que puede ser un punto eh, muy estratégico para futuras alianzas que podamos realizar a nivel este, de instituciones educativas de educación superior este, ya que el INA ha venido desarrollando dentro de un subsector, eh, el INA se divide por, por núcleos de trabajo, eh, tenemos el núcleo de tecnologías materiales donde está el subsector de gestión ambiental y en ese subsector hemos venido desarrollando cursos técnicos, este, pero también cursos de sensibilización y concientización en, en materia de gestión ambiental. Eh, estos cursos pueden aportar eh, muchísimo a al trabajo de, de, que podamos hacer en comunidades, a trabajos que podamos hacer este, en capacitación de, de docentes, a capacitación de grupos de trabajo o de redes, que pueden este, llegar a, a, a, capaci a capacitarse, a, a fortalecer habilidades en la parte de educación ambiental. Eh, y la ventaja es que Lina ofrece estos cursos de manera, de manera gratuita. En una parte, por ejemplo, tenemos cursos eh, eh, de gestión ambiental propiamente en aplicación de, de, de programas de gestión ambiental tenemos cursos en, relacionados a la gestión energética a la parte de gestión de residuos a la parte de este de la gestión de, de agua la gestión de aire entonces este abordamos todas las temáticas generalmente en módulos cortos verdad creo que a veces uno piensa la gestión ambiental como una carrera profesional, pero el en esta expertise técnica, como decía, Gerling, permite dar cursos muy puntuales de poco a hora, muchas veces hasta virtuales, que podemos utilizarlos a nivel país para poder llegar a, a expandir, ¿verdad?, una posible a, este, formación. Eh, de mi parte, de manera personal, bueno, yo trabajo en la parte de la unidad regional WITAC Caribe, soy docente también de la Universidad de Costa Rica en la, en la carrera de ingeniería química. Pero parte de lo que he identificado, y creo que, que ahí con la experiencia que ya hizo nos ofrece desde el SINAC, es que también eh, a nivel país y a nivel regional, considero yo, hay una necesidad súper fuerte en la creación de una figura de educador ambiental. Es algo que le comentaba a, a Fernando anteriormente, y es una de las cosas que me encantaría poner cuando sobremesas cuando hablemos este, la pregunta generadora este, puesto que la educación ambiental se, se ha tecnificado mucho en el sentido que vamos muy muy enfocados a la parte de la gestión de residuos a la parte de gestión de aguas y demás pero a veces no abordamos o profundizamos una parte de la colmovisión de la ética ambiental de dónde nace y demás eh, y creo que tenemos una posibilidad de hacer este, a nivel de, de redes e instituciones, desde nuestros diferentes campos de acción, eh, hasta una forma de, de figura de educador ambiental, donde eh, podamos salir también de las fronteras de la universidad. Creo que, bueno, Fernando y yo somos creyentes, de eh, verdad, creyentes de la extensión del trabajo que se tiene que hacer en comunidades. Creo que el SINAC puede aportar montones en esto y desde Lina, verdad, que ya tenemos capacitaciones pequeñas, virtuales, cortas, presenciales, también podríamos utilizar estas estrategias para llegarle a mucha gente, verdad, para que salgan certificadas, que sea como sea, también es como un incentivo, verdad, no solo llevar a la capacitación, sino que hagan certificadas. Eh, y además de eso, este, unir esfuerzos a nivel de, de universidades, tal vez hasta ¿verdad? para un futuro proyecto más grande, hasta la creación de, de alguna organización de educación ambiental que especialice ¿verdad? personas. Entonces, bueno, esto es como, como parte del trabajo el in ha venido ya desarrollando más de hace 15 años aproximadamente estos cursos. Se han dado programas a nivel país, Salinas se distribuye a nivel país, este, en Nicaragua sé que está, hay un homólogo, ¿verdad? o ¿No? alguna una institución muy parecida a Lina que podría aprovecharse en la parte técnica también si se llega a trabajar. Entonces, este, la idea mía, bueno, la, la que, que solicité participar de este espacio era exponerles un poquito la dinámica de Lina, también en el sentido de que Lina ofrece estas capacitaciones enfocadas. Y también algo importante que la gente a veces desconoce también es que Lina ofrece asesorías técnicas de manera gratuita, ¿verdad? También no solo pensando en la capacitación a, a personas eh, o a comunidades, sino también en pensando en, en, eh, en dirigirnos a, a la parte productiva, ¿verdad? Que muchas veces no, no incluimos en los procesos de educación ambiental y esas asesorías que, que se puede dar a partir de Lina, ¿verdad? Eh, se puede aprovechar para capacitar también eh, a, la, a, a sectores productivos que pueden involucrarse en el mejoramiento de nuestra situación ambiental. Entonces, este, en ese sentido, ¿verdad? Era un poquito la invitación, porque Lina forma parte de Redis, ¿verdad? Y quería como eh, abordar, así o exponerles rápidamente, este, la, el enfoque que tiene Lina en la parte de, de ambiente, eh, para que los, las personas que nos están escuchando también conozcan que pueden llegar a acercarse a, a la línea a recibir formación ambiental de diferentes maneras y que podamos utilizar estas herramientas también como para futuras acciones que podamos sacar de acá en esta mesa de trabajo. Eso sería, Fernando. Gracias por el espacio. Muchas gracias, Sebas, por esta exposición. Definitivamente creo que ha sido importante la... Recapitular, ¿verdad? El accionar de Lina y los servicios que efectivamente nos brinda a la sociedad costarricense en general y creo que de ahí podemos entonces partir hacia algunos puntos que me parece que son claves. Dentro de la agenda y al inicio del, de la actividad planteaba yo una pregunta generadora. O bueno, eh, que me parecía importante, ¿verdad? Que pudiéramos reflexionar en torno a qué nos une. Y hacía algunas anotaciones anteriormente en torno al tema de residuos, que efectivamente se trató, y también en torno al tema del cambio climático, que también lo hemos este, discutido. Me parece que otro de los temas importantes, y es parte del gran trabajo que Redis ha estado haciendo, y ahora este, Guillermo nos comentaba, ¿verdad?, sobre la iniciativa de de piensa es que efectivamente a nivel institucional hemos venido trabajando y la red de Ariusa verdad que está presente también eh, en la conformación verdad de esta de esta alianza verdad iberoamericana creo que es importante que reflexionemos también en cómo o qué pasos podemos dar hacia adelante sin antes este, no preguntarle, que me parecía que era una duda que tengo con relación a la exposición que nos hizo Jason, sobre este, cómo han trabajado en términos de cooperación a nivel del espacio fronterizo, el área de conservación tortuguero, con este, lo que tenemos del lado nicaragüense. ¿Ha habido algún diálogo? ¿Ha existido diálogo? ¿Se ha planteado? ¿Lo han tenido? este cómo es la perspectiva digamos desde el área de conservación con esta zona fronteriza que me parece que es un punto clave y de ahí creo que podemos avanzar hacia otras preguntas que tal vez entre ustedes puedan eh, o se quieran hacer o también yo tengo este algunas propuestas para continuar gracias luis fernando bueno en, en este sector fronterizo eh, lo, lo más cercano que tenemos es barra del colorado en barra del colorado sabemos que tenemos ahí eh, eh, ese intercambio verdad pero así así un un, un acercamiento institucional no lo tenemos no, no no tenemos ese ese ese ese enlace que que, que, que, que vos mencionas pero sí tenemos digamos eh, el trabajo desde barra del colorado que sería como la parte más más cercana a la frontera con, con nicaragua claro a mí me parece que efectivamente este este punto, digamos, neurálgico dentro de la, la discusión que estamos llevando a cabo es clave, ¿verdad? Que es efectivamente cómo logramos o cómo podemos lograr este efectuar esa integración, porque definitivamente, ¿verdad? Las fronteras más allá, la biodiversidad no tiene fronteras. La biodiversidad no, no obedece, digamos, efectivamente a eso y muchos de los problemas de biodiversidad, por ejemplo, que podemos enfrentar, tanto de la migración, por ejemplo, de ciertos este, animales, por ejemplo, hablábamos de felinos, usted nos exponía felinos, los felinos tienen este, áreas, digamos, de, de, de impacto, ¿verdad?, o bueno, áreas, digamos, en las que se trasladan que son de más de 100 kilómetros, ¿verdad?, y estamos hablando de que un felino puede estar trasladándose de frontera a frontera o podría, a pesar de que haya un cuerpo de agua, Igual también lo, lo pasan, ¿verdad? Y eso es algo que tal vez la gente no lo sabe. Igual eh, hablemos de la biodiversidad, por ejemplo, riparia, hablemos de la biodiversidad también, por ejemplo, de aves que podemos encontrar también a nivel fronterizo y más en Barrio del Colorado, también súper importante. Y es que efectivamente a mí me parece que en términos generales y como lo decía anteriormente, desde el proyecto de promoción de la gestión ambiental en la provincia de Limón, yo considero que es fundamental acercarse a la vicerrectoría para efectivamente este, poder lograr ver cómo a nivel del SICA podemos promover esto que estábamos hablando con Sebastián, ¿verdad? que es cómo logramos que las universidades, por ejemplo, puede, se les podría plantear a nivel centroamericano la utilización de ya indicadores que tenemos en diferentes universidades por ejemplo el trabajo de Redies ya es algo que puede ser replicado en otros lugares y contamos además ya con la expertise y la experiencia en el desarrollo de esto para poder implementarlo por otro lado también tenemos experiencias que pueden potenciar esta integración a partir de por ejemplo la alianza que ya se ha planteado y los dos foros anteriores verdad sobre qué productos se sacaron de ahí ¿Qué les parece, digamos, o cómo ven ustedes esa, esa, esas cuestiones? Eh, tal vez si me permitís ahí eh, ahondar, claro. eh, veo, veo que hay posibles eh, salidas a todo esto, definitivamente. También recordar, y ahora me, me, me estaba acordando y ahí el, eh, lo escribí, que eh, el SINAC, a través de... de del Programa de Educación Ambiental, tiene el punto focal ante el PENUMA en la Red de Formación Ambiental de América Latina, que les decía que está conformada por eh, los ministros de Ambiente eh, de, de Latinoamérica. Eh, también entonces vemos que ya existe esta Red de Formación Ambiental, eh, así que este es otro punto, ¿verdad?, dentro de los cuales podemos ir, ir trabajando y aquí Jason, eh, la última que conocía como, como punto focal era Jocelyn, creo que era, eh, en Guanacaste, creo que estaba ella o, en una de las áreas de, de, de conservación. Eh, es, es importante porque ya existe también. Nosotros hemos tratado de, de acercarnos eh, desde Redes también a, a, a, a, la, a este punto focal y... y eh, no, no hemos podido tampoco eh, tener una respuesta contundente de parte eh, de, de don Rafa para que nos ayude a, a acercar este punto focal y trabajar conjuntamente con la red, ¿verdad? Porque estamos hablando de lo mismo. ¿Y por qué? Porque eh, al, la Alianza Iberoamericana, que es Ariusa, eh, nace a partir de eh, este foro de ministros, ¿verdad?, eh, y eh, es como un aliado en la, en la red de formación ambiental, que sin ser la misma red, eh, porque está enfocado a Ariusa, a instituciones de educación superior, pues nace casi que desde ahí, ¿verdad? Eh, don Orlando Sáenz en Colombia de la UTCA, nos, nos ha contado, igual que don Germán Rodríguez en en Guatemala, eh, ¿de dónde nacen? Porque tanto la red de formación ambiental que pertenece a, a, a de Colombia, que pertenece a Ariusa y Red FIA eh, nacieron ahí, nacieron ahí, Red FIA de Guatemala. Eh, entonces, eh, yo creo que lo que necesitamos es eh, reforzar las alianzas que ya existen, yo hacer eh, aprovechar lo que ya tenemos aprovechar que ya existen estas coyunturas eh, y poder generar por qué no generar un subgrupo en red Y es decía yo eh, de educación ambiental eh, específico y bueno y una comisión nosotros trabajamos por comisión verdad Jerry eh, y eh, una comisión específica de, de educación ambiental bueno que alguien que los, que haya un representante específico por universidad si quisiera eh, trabajar en eso pues pues, eh, que pudiera trabajar, ¿verdad? Pero eh, eh, definitivamente uno de los accesos eh, con los cuales necesitamos trabajar es el acceso a recursos. Eh, el financiamiento para todas estas iniciativas es esencial. Y sí, eh, Fernando nos hace reflexionar acerca de esto y nos dice, nos indica de que que a través del SICA podemos tal vez acceder a recursos, porque en, la, en los encuentros estos que hemos tenido de, de la Alianza Mesoamericana eh, de Universidades, siempre está el tema de eh, poder desarrollar investigación, pero no se ha contado, a pesar de que hemos hecho un par de esfuerzos ahí, sobre todo con, con, con la Agencia de Cooperación Española, eh, no hemos podido lograr financiar eh, esos procesos de investigación. Y por otro lado, definitivamente, el, eh, estas cosas tienen que venir avaladas siempre por la parte política, que son las autoridades universitarias. Y necesitamos tener el aval también de las autoridades en las instituciones de educación superior. Gracias, Manrique. Este, quería hacer justamente una consulta al a Guillermo que nos acompaña por acá en relación a efectivamente este cómo han trabajado a nivel eh, de Nicaragua o bueno si la si la UNI tiene algún tipo de también de de alianza o red que ha estado trabajando en función de lo que es más a nivel institucional todo el tema de la gestión ambiental. Si han, tienen experiencias más allá de piensa, digamos, que efectivamente es la que tienen dentro de la universidad, si existe a nivel nacional este algún tipo de red o algún tipo de alianza, digamos, que estén trabajando, donde intenten buscar uniformalizar, digamos, o por así decirlo, homogeneizar los procesos de gestión ambiental a nivel de las universidades. Gracias Fernando. Eh, lo más cercano que, que manejo de información existe, un, existe una comisión eh, relacionada al tema del ambiente, eh, dentro del Consejo Nacional de Universidades, que es el homólogo del eh, que tienen ustedes en Costa Rica, el Conare, y, y se trabaja en iniciativa. Y que, que también de ahí surgió otra comisión de, de biotecnología. Actualmente, pues eh, la la UNI está participando de un proyecto regional en temas de en de relacionado al tema de bioemprendimiento, pero en, pero focalizar el proyectos ambientales como, como, como lo que estás comentando, una iniciativa regional o, o que a nivel de las instituciones públicas, pues las 23 universidades, si no más recuerdo, que están en el sistema de integración centroamericana, que si no, que es del, del Consejo Superior de Universidades de Centroamérica, el CESUCA está escrito al SICA, eh, no existe como tal por una comisión enfocada a abordar temas de proyectos del ambiente, por eso me llamaba la atención, creo que el, el 14 de junio eh, se celebra una bienal re, re, relacionada al tema de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, y, y, y creo que hay una mesa especialmente de ambiente, que se van a presentar todos los proyectos relacionados eh, a esta área. Creo que el, el reto está siempre... De ver cómo, lo, cómo dejamos un poco el protocolo para, para ser un poco más dinámico y, y, y por eso te decía que también por parte de la vicerrectora de investigación el doctor Leonel la que, que el vicerrector de investigación siempre ha dado el enfoque de que los proyectos de investigación tengan una contraparte y un beneficiario puntual pues en ese sentido se atienden problemáticas reales por eso te decía que el, si se logra identificar pues, una, dos, tres, tres, tres, tres problemáticas en, en las cuales hay que atender para, para nosotros sería eh, un escenario ideal eh, ideal para poder eh, proponer retos, eh, retos para los mismos investigadores de la institución, a poder resolver una problemática real y a poder trabajar, pues, para garantizar eh, una parte del financiamiento a este proyecto. Y, y a nivel, pues, nacional, pues, no, eh, no manejo, no tengo información de una comisión, eh, de, de alguien que aborde solamente, exclusivamente, proyectos del ambiente. Existe el ministerio, el el Marena, el Ministerio de Recursos Naturales a nivel gubernamental, que sí hay iniciativas relacionadas al tema del ambiente, de la, de la, de la reforestación, proyectos vinculados, pero falta, creo, y sigue, y, y sigue, sigue habiendo el espacio entre, el, entre la institución eh, académica y el gobierno, pues que no vamos muchas veces de las manos. Hay proyectos es muy puntuales en los cuales participa la institución como tal, pero no existe como un plan de trabajo en función, no sé, de, lo, de los retos del, de, de la, eh, en función de los objetivos de desarrollo sostenible, pues vamos a tratar el tema del ambiente. Creo que el resto está sobre la mesa y lo dijo, creo, el señor de México, es ver cómo dejamos ser un poco protocolarios y ser más puntuales y a nosotros nos interesaría porque entrarían a ser uno de los requisitos, eh, una, una de los una, una eh, lo ejes a tomarse en las futuras convocatorias de proyectos y no esperar también que que, que, que las convocatorias de proyectos se abran, sino con, con iniciativas ya a nivel regional, poder participar y poder ser un poco más, más proactivo y no reactivo. Es no, una no esperanza que, que la situación se, sea más caótica y, y creo que ahí en la frontera de, tienen toda la razón, no, hay, no tienen límite en el tema del ambiente. Pues. Muchas gracias. Muchas gracias Guillermo este, por esta por esta exposición. Este, no sé si alguien Gerling o Sebastián quieren comentar algo sobre los elementos que estábamos diciendo. Claro. Este, me parece muy, muy importante indicarles que, bueno, este trabajo en redes a nivel de instituciones de, de educación es tan relevante porque finalmente eh, todas nuestras instituciones están llamadas a hacer el aporte a la sociedad, ¿verdad? Entonces tenemos proyectos de investigación y acción social, extensión, como se llaman en otros sitios, pero generalmente… Este, no sé qué tal les, les sucede a los colegas en, en Nicaragua y en otras latitudes, puede haber una, no hay tanta comunicación interna. Entonces, eh, yo sé que no todas las organizaciones tienen una unidad ambiental desde donde se puede articular, pero realmente este trabajo en red lo que necesita, se necesita es por lo menos identificación, ¿verdad? Entonces, poder abordar a esas fuentes de financiamiento que generalmente son, ¿verdad? Hay bastantes opciones pero son orientadas más a la, a la acción social y a la investigación. A veces la gestión interna de las instituciones como, se ve como una medida administrativa, pero sin olvidar que esa gestión interna es ejemplo y es una responsabilidad. Entonces, a veces nos cuesta como incorporar todo esto del desempeño ambiental y que nuestros espacios y nuestros campus se vuelvan laboratorios vivos, como se ha mencionado en otros espacios que... Si queremos ir a ver un biodigestor lo podemos ver en nuestra universidad, si necesitamos un panel solar podemos monitorear nuestros propios paneles solares y, y generalmente los docentes o las investigaciones se van pues mucho hacia afuera, que también es nuestra obligación como, como entes generadores de conocimiento. Pero creo que nuestra función en esto de redes y como señalaba Manrique es poder activar, este, y darle contenido a todas estas redes que, que ya existen. Creo que este espacio virtual, esto de este año y resto que hemos trabajado así, ha sido muy enriquecedor porque nos ha permitido facilitar este contacto. Claro que, que antes había que hacer, programar un viaje, pedir permisos, todo esto. Ahora tenemos esta facilidad y todas estas plataformas. Entonces es un espacio, una gran oportunidad para poder identificar, no sé, ¿verdad? Hacer como un listado de, de posibilidades de contacto y para poder hacer identificaciones para luego ver. Ese tema de financiamiento siempre nos lo hemos preguntado mucho en redes, inclusive a nivel interno en nuestra institución, ¿verdad? Este, en nuestro país, quiero decir, porque tenemos al Consejo Nacional de Rectores, pero él como ente no puede financiarnos. Y pues ahí nos hemos involucrado en proyectos más a nivel iberoamericano para poder tener un respaldo económico. Eh, luego está el tema de que si somos red o asociación, si hay membresía o no, entonces a veces todas estas cosas como que complican la operatividad y, y la función real de, de lo que es el contacto. Lo que sí es cierto es que sin recursos no podemos generar acciones, entonces por eso sí creo importante esto de poder identificar ¿verdad? todas las, las redes o las acciones que ya se están haciendo para ponerlas como en comunicación, que justamente es este espacio que, que estamos llamados el día de hoy. Muchas gracias, Gerling. Efectivamente, ese es el, el objetivo. He estado anotando algunos, algunos elementos que hemos venido este, colocando, justamente los tengo, los, los coloco por acá, este, para, para analizarlos en conjunto, es simplemente una lluvia de ideas de lo que hemos venido este, comentando como propuestas, digamos, efectivamente la primera y creo que primordial, ¿verdad?, es reforzar alianzas, Ariusa, Redies y, Planteo a modo de pregunta, ¿verdad? Un tercer foro este, mesoamericano. En segunda instancia, este, me parece importantísimo recalcar efectivamente la búsqueda de fondos para desarrollar investigación con integración. Como lo estábamos hablando, retomar la idea eh, de no competir, sino integrar y efectivamente como Guillermo nos los menciona, eh, hay parece ser fondos y parece ser que se busca esa integración. Entonces me parece que este es un punto clave en el cual ¿Dentro de esa investigación podríamos plantear a nivel de los que estamos presentes cómo está o hacer una investigación sobre el estado de la educación ambiental a nivel centroamericano? Creo que sería una, una pregunta de investigación clave una pregunta de investigación que tanto a los rectores de las universidades y a las vicerectorías les interesaría poder conocer, claramente todos los detalles de la investigación, pues un grupo de trabajo podría eventualmente trabajarlo, en el cual me encantaría participar, pero creo que sí, efectivamente, esto es un, un tema clave, ¿verdad? Poder entender, poder saber, este, o al menos tener un, un, un bosquejo de cuál es el estado de la educación ambiental a nivel centroamericano, y en este caso, este anoto el SICA dentro de la Comisión Centroamericana de Ambiente, eh, perdón, que posee la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, al cual este como compromiso eh, el proyecto ED1772 de la Universidad de Costa Rica de la Sede del Caribe asume este, como un compromiso al menos este rendir eh, un, eh, presentar, digamos, presentarse con ellos, ¿verdad? Para hacer una serie de consultas en torno a esto que hemos venido hablando en tercer eh, punto me parece que eh, una reunión con coordinador de educación ambiental del SINAC a nivel de Costa Rica como lo estaba apuntando este manrique con relación al punto focal que tenemos este y bueno que jason nos comenta efectivamente en el chat que puede facilitarnos el contacto para este poder este hacer al menos una llamada un correo y contar con las evidencias que estamos haciendo como parte de un esfuerzo verdad de canalizar esto y lo que producto de lo que hemos venido comentando en este encuentro verdad y además en esta actividad en específico y este como cuarto punto igual este si me dicen otros los anoto con mucho gusto estos son los que he podido recopilar sería en redes proponer este la creación de una subcomisión de educación ambiental enfocado efectivamente digamos como hacia este tema como lo estaban proponiendo hace un momento este no sé qué les parecen estos aspectos eh, estamos ustedes, micrófono abierto bueno, pues a mi, eh, a mi parecer, ahí tomando un poquito la palabra, me parece excelente la iniciativa, ¿verdad? Este, con el fin de que podamos operativi, oper, operativizar un poco más la acción de la educación ambiental. Eh, creo que esta, esta pregunta que es vos voz es clave como del estado de la educación ambiental en Centroamérica. Y eh, bueno, yo como le he preguntado a varias personas que han tratado de trabajar en educación ambiental. Eh, y tal vez Jason, este, por ahí me, lo, me puede sustentar o me puede secundar ¿verdad? la importancia de, de tener esa formación de educador ambiental, creo que es una de las cosas que, que deberíamos también como, como universidades o como centros de educación superior, pensar eh, en ir dirigiendo también un poco, no solo ver el estado la educación ambiental, sino ver, también la formación de los educadores ambientales, ¿verdad? Puesto que muchos de nosotros, ¿verdad?, nos hemos formado en educación ambiental desde eh, lo empírico, desde el desde hacer, ¿verdad? Y no hay como una figura tal cual. Y, y creo que por ahí lo hablábamos al puro principio, cuando estábamos nosotros en la sala, ¿verdad?, de, de ver cuál es ese esqueleto de que, o cuál es esa, ese perfil que debe tener un educador ambiental. Eh, y en qué, en qué ámbitos de acción ¿verdad? Puede, puede ejercer no sé si Jason a mí me puede secundar porque a mí me parece muy interesante por ejemplo lo que, lo que hace la, la formación que reciben por ejemplo las personas desde el SINAC, desde las áreas de conservación, pero hasta las mismas personas del SINAC me es dicen que hey, nosotros eh, hemos estudiado yo yo, biología o hemos estudiado gestión ambiental o hemos estudiado manejo de recursos pero la parte de educación ambiental per pues, se creo que como figura, como, como área de formación, por ahí todavía puede coger, coger perdón y tenemos una oportunidad que como red, ¿verdad? Tenemos la oportunidad no solo de ver el estado de, de la educación ambiental, sino también de el, la formación que tienen los educadores ambientales en la leyenda. Sí, sí eh, muchas gracias Sebastián, importantísimo ese, ese tema que, que usted menciona y, y es algo que, que hemos venido viendo. Este, En realidad, muchos, eh, en, nos falta esa parte pedagógica de poder llegar y canalizar esas ideas, eh, eh, no, no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Eh, amamos, esto es estos una pasión, eh, eh, el, el trabajo, el estar día a día con los niños, con jóvenes, con adultos, con ancianos. Pero sí, muchas veces esta parte pedagógica es la que nos está faltando en sí, como una, eh, como una eh, focal de educación ambiental, creo que, que, nos, que nos falta, ¿verdad? Ya aprovechando que está aquí la parte académica, eso sería súper importante eh, reforzar, reforzar eso, eh, muchos tenemos formaciones eh, en biología ingeniería forestal eh, manejo de recursos naturales pero en sí esa parte educativa es, es, es, es lo que nos está como institución lo que necesitamos más apoyo y más, y reforzar eso a través de, de, de la academia verdad buenísimo Ok, eh, teníamos entonces por acá los, la, las propuestas, digamos, de, de acuerdo, no sé si este, estamos de acuerdo, ¿les parece? ¿Agregarían algún otro elemento, digamos, dentro de los que tenemos en pantalla? De mi parte yo diría que está bien, o sea, es básicamente lo que hemos hablado, ¿verdad? Yo creo que no, no, no debemos de, de hacer más esfuerzos de los que ya están, yo pienso que, que ahí eh, el, algo medular es el tema de, de, la, de, la, de los fondos para investigar, ¿verdad? Y de cómo eh, nos pueden colaborar las autoridades universitarias, que creo que es lo único que creo que no, no está acá bien, bien definido o explícito y es el apoyo de, esas de que tengamos las, la posibilidad del apoyo de las autoridades universitarias en este caso. Para poder desarrollar esto, ¿verdad? porque eh, desde nuestro punto de vista técnico, profesional, eh, pues es más difícil, es más difícil, eh, ¿verdad? Porque no, ninguno de nosotros está en una posición de, de vicerrectoría o de dirección o para poder tomar decisiones de este tipo y de ahí eh, creo que sería interesante buscar ese, también ese apoyo. Eh, de ahí que sería muy importante conocer eh, qué piensan, ¿verdad? De las autoridades universitarias, el, ya sea en el caso de CONARE, eh, qué piensan acerca de eso, ¿verdad? Y si se puede contar también con el apoyo de los rectores. Claro. Una consulta, Fernando. Sí. Sí, si el... el... Eh, hay dos puntos que creo que es claro. Uno, no sé si el primer punto que, que mencionaste está relacionado más con el mapeo de, lo, de las fuentes de financiamiento para, para aplicar al tema de, eh, para aplicar a, a todo lo relacionado al tema de proyectos eh, de investigación, desarrollo e innovación, en temas de ambiente, pues directamente, que creo que ahí te, te he pasado un par de enlaces que ha trabajado el, el, el Consejo Superior de Educación Superior de, de Centroamérica, que es el Sezuca. Eh, uh -huh. ha trabajado esa línea eh, vía WhatsApp y, y también el, y lo relacionado a todos los eventos Mira, eh, y lo otro, el componente de que cada institución universitaria creo que igual lo tiene la UCR, no sé, usted maneja mayor información, tienen fondos de investigación y existen áreas área estratégicas o áreas de investigación en este caso nosotros tenemos un área de ambiente y ahí eh, sí tenemos énfasis porque además ya ha sido por, este es el, por cuarta vez eh, se ha presentado proyectos relacionados al, al tema del ambiente y se ha estado dando financiamiento, es decir, no es mucho, pero sí lo vemos como una oportunidad de contraparte cuando tenés un proyecto regional y entonces ustedes van a hacer una caracterización, no sé, de la calidad del agua para la zona, ta, ta, ta. entonces ya entra como una contraparte dentro del proyecto y, y lo veo más bien como una oportunidad. Entonces en ese sentido sí creo que nosotros podríamos eh, igual continuar viendo... Eh, ver la oportunidad de que al menos con un presupuesto entre 4.000 y 5.000 dólares para, para el proyecto y con un investigador por parte de la institución. En este caso igual con la con, con ingeniera Larisa Corsa, que es la directora del, del PIENSA, ella eh, tiene, tiene ahorita un proyecto de investigación que está relacionado al tema eh, que... el permítame aquí tengo el título, que es el crecimiento urbano, cambio climático y sus implicaciones en la disponibilidad hídrica eh, de, la, de la capital de Managua. Está, está trabajando esa y, y está por finalizar, pues, pero, pero hay otros dos proyectos que están sobre, sobre la mesa para que se le van a otorgar financiamiento. Y creo que el objetivo es ver esto, pues, cómo creamos sinergia a nivel de la región, que somos pequeños, pero, pero ver cómo poder apuntar a... Hacia, el, hacia lo que te comentaba pues hay algo de bioemprendimiento pero no soy experto en la materia no sé qué está vinculado este pero sí el, eh, hasta está trabajando mucho el, el componente ambiente y creo que el, eh, más bien eh, podemos nosotros también comentar de esta iniciativa a nivel regional y, y se están gestionando fondos con el, con el BESI y con el Banco Mundial que es una iniciativa a nivel regional que también estamos las universidades participando y ahí podría también la red, creo que, que ya tiene eh, ya buen tiempo de estar eh, caminando, poder ver una oportunidad en donde, en donde se puedan gestionar algunos recursos eh, financieros para los proyectos que, que se puedan trabar en conjunto. Muchas gracias. Claro, gracias Guillermo. Definitivamente sí, la, el objetivo de la, de la investigación, ¿verdad? En este caso lo, lo, lo enfocaríamos o estaríamos pensándolo, ¿verdad? En cómo fortalecer efectivamente los, los elementos que ya hemos venido comentando en torno a la educación y, bueno, el medio ambiente, ¿verdad? Que sería parte de, de esa educación que queremos brindar. Este, bueno. Creo que efectivamente ha sido una, una actividad enriquecedora en tanto hemos podido conocer, tanto desde Nicaragua como también del área de conservación, las experiencias y redes, eh, el gran desarrollo, digamos, de actividades que han hecho hasta la fecha. Por ahora, este, creo que la, la propuesta, digamos, que manejamos en torno a ¿verdad? los acuerdos, digamos, de trabajo operativo, como lo, estábamos, o como lo mencionó Sebastián, efectivamente esa es la idea, poder llevarnos una serie de responsabilidades, al menos yo, como parte de los organizadores del evento y como también de lo que hemos hablado en días anteriores, creo que es lo fundamental, ¿verdad? Salir este, con conocimiento, salir con compromiso y para empezar a trabajar y continuar trabajando, porque efectivamente hemos venido trabajando. Este, les extiendo, digamos, ahora un, unos dos minutos para que nos regalen unas palabras este, de salida y en este caso este, podemos comenzar desde la última presentación, en este caso don Guillermo, y después vamos para atrás con relación, con, pero para adelante con las diferentes personas para ir cerrando la actividad. Eh, muchísimas gracias a, por la invitación eh, que, que la obtuvimos a través de la UCR de ProINOA, que nos, nos invitaron a participar de esta iniciativa por parte de la Universidad Nacional de Ingeniería, pues es un honor participar de, de esta iniciativa regional que están, que, están, que están realizando, creo que hace falta mucho también trabajar en el área, y, y, y nuevamente pues eh, reintegro, eh, eh, digo nuevamente que estamos interesados en, en participar principalmente con los proyectos de investigación que están siendo financiados como contraparte, y con los programas de investigación que atienden el área del ambiente. Muchísimas gracias Fernando y a todo el equipo organizador. Gracias. Gracias Guillermo. Estamos con jason Bueno, este, muchas gracias a todos. De verdad que siento que, que ha sido muy provechoso este tiempo. Eh, es importante ver y, y dar a conocer a la, a la población civil lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Eh, desde, desde nuestra parte, como SINAC, siempre estamos anuentes a colaborar, a ayudar y a seguir adelante en, en este gran tema, en la gran en la protección de nuestros recursos naturales, que esto es nuestro nuestro tesoro como país. Entonces, eh, muchas gracias y, y quedamos ahí pendientes para, para seguir trabajando con todos. Muchas gracias, Jason. Don bueno, eh, agradecerles a, a todos ustedes eh, por permitirnos eh, a los organizadores de, del encuentro eh, permitirnos elevar una voz eh, en el tema de educación ambiental, pero sobre todo desde el punto de vista de, de alianzas, en este caso de la red costarricense de instituciones educativas sostenibles, exponer el trabajo que hemos venido desarrollando. Y que eh, es apenas un inicio de lo que podríamos eh, generar a nivel centroamericano, definitivamente. Y, y aquí mi, mi, mi, mi reflexión es que requerimos una cooperación conjunta. Eh, no, no generar eh, eh, esfuerzos individuales, sino más bien trabajar de manera conjunta. Casi siempre esto se logra eh, por corazón por eh, actitud y, y sobre todo realmente por convicción, ¿verdad? Cuando estamos eh, realmente convencidos de que algo es bueno para todos en, en conjunto, en este caso la sociedad y para este sector educativo, pues eso es lo que nos motiva a trabajar, ¿verdad? Así que muchas gracias y que tengan un bonito, una bonita mañana. Muchísimas gracias, don Manrique. Jairlin. Eh, pues aunarme al agradecimiento de los compañeros de, de tener estos espacios que, que divulgan estas iniciativas con el fin de que más personas pues nos puedan ver o referir para futuras alianzas y como dice pues Manrique sabemos que eh, trabajo hay mucho, así que esto básicamente, además del de esfuerzo político, la, el refuerzo político que podemos tener con el apoyo de, de rectores, de ministros, de autoridades, también depende mucho de, de conectar con las personas y creo que el tema ambiental da muchísima oportunidad desde diferentes ámbitos de poder conectar y pues hacer nuestro pequeño, gran aporte en, en esta materia. Así que muchas gracias por el espacio. Gracias, Jair. Seas. No, de mi parte, como parte de la organización del de, de encuentro, agradecerle a, a Manrique, a Jason, a Jair a, y al compañero de Guatemala, Guillermo, por eh, de, de, de, sí, perdón, de este estar acá con nosotros eh, en este espacio, a vos, Fernando, por, por la organización también de, de, esta, de toda esta posibilidad de, de conjuntar ideas, ¿verdad? Y este, creo que una de las cosas más importantes, yo este, considero, es que dentro de la educación superior de, ya no podemos ver la educación ambiental como un eje transversal, que es una de las cosas como reflexionar. Tenemos que ver la educación ambiental como un eje primario, ¿verdad? En todas las, en todas las áreas de formación dado la crisis y, y el, la, la, la crisis que estamos viviendo ecológica y, y por tanto creo que a nivel político, a nivel administrativo y a nivel técnico de nuestras instituciones, ¿vale? tenemos que hacer un esfuerzo grande para empujar la educación ambiental como, como un eje primario dentro de nuestras organizaciones. Así que y me quedo también con el compromiso de trabajar en conjunto para, para comenzar a, a, a empujar este proyecto. Buenísimo, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Un gusto haberles tenido, un placer haberles servido con esta actividad. Esperamos que sea de provecho y que igual hayan podido conocer Este, pues lo que se está haciendo verdad, y hacia dónde pretendemos ir caminando con este segundo encuentro de educación ambiental. Definitivamente hay grandes retos que tenemos que superar pero creo que existe el ímpetu y existe una gran disposición por parte de muchos actores a nivel de la región para poder desarrollar estas, estas iniciativas. Este, recordarles que hoy a las 5 de la tarde tenemos nuestra última sala de ponencias y presentaciones dentro del área temática de producción y agroecología. Iniciaremos con el doctor Ricardo Russo, el cual nos estará dando una charla magistral y posteriormente tendremos varias ponencias, una cordial invitación a todas las personas y les agradecemos de nuevo que nos hayan acompañado todo este tiempo. Que tengan un muy buen día y nos seguimos viendo por estos mismos medios. Hasta pronto. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego.